para tu drone bueno más de uno está con el tema que aurora eh, dura nueve días diez días eh, están con con los programas eh, luminar te dura la prueba seis días y querés hacer la trampa de desinstalar todo limpiar todo y volverlo a poner y por la ip o por lo que sea no te deja utilizar otros diez días hay saltadores de ip y hay perdón hay, hay saltadores de IP y hay cosas que, que se pueden hacer, pero bueno, no es el caso no es el caso del el hackeo, este canal. Tomamos las fotos del drone, ya lo expliqué en el video anterior, miren los videos, aunque vean que hay parte que no les interesa, miren la parte que interesa. Si yo no les digo nada, yo les digo que donen a PayPal, les digo que se unan pagando todos los meses para que les digo que, que nada, no. Busquen, miren la información y quiten de cada video y de cada cosa que hago lo que les sirve y punto. Ahora. Eh, voy a poner esto porque tengo que hablar para. Prefiero utilizar este audio que el de la cam. Bueno, después lo veré. Un, dos, tres. Deme un segundo. Vale, con micrófono y a grabar, 3, 2, 1, 0. Tenemos las fotos AEP del 321.0. Tenemos las fotos AEP del drone. En el Mini son 3 imágenes, en el Air 2 son 5. Se pueden variar, ¿no? Pero algunos drones tienen hasta máximo 3, máximo 5. Si pueden, utilicen 5, que van a tener un rango más amplio de, de colores, de información, de contrastes. Más información para que los, luego los programas que, que gestionan estas fotos AEP puedan, puedan hacerlo. Y vamos aquí. buscar las fotos AEP. Por ejemplo, yo las tengo aquí. Bueno, tengo varias, por ejemplo, en el mini, por ejemplo, acá lo que les decía, tres fotos. Bueno, vamos a utilizar las del mini igual, con tres fotos, tres fotos, vamos viendo, ¿no? Estos son fotos a eh, bien. ¿no? Son tres fotos que saca y con esto vamos a hacer una composición. Para eso vamos a abrir el Adobe Live. Este programa es gratuito. No es ni prueba de ocho días, ni es un carajo, es gratis. Lo pueden utilizar. Tiene algunas cosas que son súper molestas, como la de no poder hacer esto. Yo cuando hago esto, me pone todo. No sé por qué trabaja así, nunca lo voy a entender. Me parece una reverenda estupidez esto que hace con... Pero lo hizo siempre. Siempre, siempre te mete todo. Y es súper, pero que súper molesto. Como sea. Ves que metió toda la carpeta. Yo de pronto no quiero ver esto. Quiero trabajar solo con esto. Pero bueno. Aquí tengo marcadas las tres fotos. ¿Vale? Que, que estábamos viendo. Eh, le damos en cualquiera... Bueno, las marcamos con control, ahí, y le damos acá importar, ven aquí debajo, después les voy a marcar bien en la edición, importar. Entonces trae los archivos para aquí, ahí tenemos los tres. Otra vez control, hay varias maneras, Esto les voy a hacer lo más fácil. Se ponen en cualquiera, tienen seleccionadas las tres, le dieron control y seleccionaron las tres. Botón derecho del mouse. Combinar fotografías. Y aquí hay varios tipos. Por si es panorámico o lo que sea. Y le dan aquí al primero. Que es lo que estamos haciendo. Este programa automático. Aquí tiene una medición. Yo lo puse en bajo. Porque si no le mete un color fuertísimo. Y bueno. De toda esa foto hizo esto. Si le ponemos acá ninguno. Ven que tiene como un. Como una especie de azulado. Pero bueno. Aquí ven. Perdón, eh, como eh, acentúa, sube los contrastes, se los pongo de vuelta. Aquí es la foto normal, tiene como una bruma, no está del todo. Entonces le damos ahí y le mete un poco de color. También hay medio, ahí lo deja y alto. Bueno. Elimina bastante fantasma y te deja lo que es la imagen más clara, con un contraste ninguno. Acuérdense cómo está como con esta bruma y una cosa, y alto, elimina todo eso y deja una foto más limpia. En este caso, y por el tipo de foto que es, por la falta de colores, por la falta de verde en la montaña, está así, así, y que es el Mini 2. Pero bueno, esta es una de las, de las que se puede hacer. Le damos combinar la está gestionando acá abajo donde está cargando y ya hizo la foto solo con ver acá ya vemos que es diferente aquí estaba como apagado aquí estaba sin coda, aquí estaba muy blanco y al final eh, hizo esta foto que tiene colores tiene esta más dinámica, verdad bueno, una vez que tenemos esto, lo mismo eh, tenemos que exportar y aquí pone dónde la quieren exportar. Yo estoy exportando toda esta carpeta. Vale, ahí la va a exportar y bla, bla, bla. Ahora, veamos qué hace con 5 fotos que tienen más información. Lo mismo, aquí. Y yo aquí tengo fotos. Por ejemplo, a ver algo que haya más colorido. Veamos un poquito el puente este. Aquí hay bastantes colores también. Esta foto casi que me gusta eh, sin tocarla así. A mí me gusta así, alto contraste, color y todo. Pero bueno, vamos a ver si este programa la mejora. El Aurora para mí va mejor según el programa que utilicen. Pero vale 100 euros, ¿no? Pero esto para hacer gratis, bueno, también lo pueden hacer manual, ¿no? Eh, ...tenemos ahí las fotos... ...más de lo mismo... ...las meto, las meto acá... ...va a meter todo el paquete insoportable... ...del, del, del archivo y de la carpeta... ...el tema es que yo tengo carpetas de 30 GB, de 60 GB... ...entonces esto, mirá, mirá lo que me hace... De... ...para qué... ...para qué señores, para qué la estupidez siempre... ...quitar este método de mierda... ...de... Del Lightroom. Arruina el programa. Es insoportable. No tiene por qué leer toda la carpeta. No tiene por qué leerla. Tenemos esto así. Eh, está marcado. Importar. Excuse me. Vale, tenemos las fotos. Eh, control. Marcamos. Son 5, Son del Mavic Air 2. Vale. Eh, combinar fotografía. HDR. También tendrían que hacer fotos RAW si quieren, bueno, no importa, estamos ahora con esto. Ya están un poco más pesadas porque, bueno, y espectacular. Bueno, me, me acaba de tapar la boca porque espectacular. Mira este verde, así es el agua porque así es el mineral que está debajo. Impresionante. Impresionante. Impresionante. Nada que decir. La mejoró muchísimo. Todo verde, lo verde, como debe ser. Y bueno, muy bien los contrastes y Así que nada, combinamos aquí abajo. Acá. Está trabajando, aquí ven cómo está trabajando el, el iPhone. Uf. Y tenemos otra foto procesada. Si vemos, la diferencia se ve clarísima, inclusive así pequeñito, si lo están viendo en un teléfono no van a ver un sorete, Y está espectacular, una foto hipercolorida, podría ser hasta una postal del pueblito de este, etc. Ahora, la tengo la foto, exportar. La voy a meter en el mismo lugar, y ahí la vamos a exportar. Y vamos a ver cómo ha quedado todo esto, ¿no? ¿Seguro que desea salir? Sí, estoy seguro, ¿no? Bueno, tenemos esa foto exportada. Eh, y nada, ahora les voy a hacer una edición y les voy a mostrar cómo quedaron las fotos. Acá están las 5 y el álbum no está ahí, vale. Les voy a abrir una foto que esté medianamente bien de esto. Y cómo quedó la procesada. Con el Live, ¿no? ¡Pac! ¡Pac! ¿Ven? Nice. Esta era la mejor foto que tenía Air. Pero no sé si se dan cuenta, como vos decís, sistema me pasa en los ojos? Tiene como una, como una capa de niebla. Y aquí está clarísima, limpia, impecable. Acá no se veía, se veía un color espantoso. Acá ya se ve la transparencia del agua. Bueno, vale. los detalles, aquí casi no había verde, aquí se ve el verde que hay. Y esto que son plantaciones de naranjos, limones, hay algún olivo mezclado. En los lugares donde hay sol la gente aprovecha a plantar cítricos. Aquí pega mucho el sol, que es impecable. Y nada, tienen un programa gratis que les sirve para gestionar sus fotos a él. Y en vez de hacer fotos como esta, eh, o oh, como esta, tienen una foto bien bonita, bien prolija, bien hecha, ¿no? Así que nada, gente, ahora se los edito todo esto y, y ven un poco lo que hay.